Los fans de Need for Speed quieren que Razor regrese en el último juego de Need for Speed que se estrenará en 2023. Sea.